Mira como arde el aire. Éramos niños en los bombardeos. Los aviones, los aviones, éramos niños en los bombardeos. Subíamos corriendo a la escalera, la azotea. Los nuestros, son los nuestros, blancas siluetas contra el sol. Pero no eran los nuestros. Y otra vez bajábamos corriendo mientras temblaban la casa y sus cimientos. Corriendo hacia la calle, al refugio de los perdedores, eran tiempos difíciles y oscuros.